Hola, ¿qué tal? Pues entramos de lleno en la clasificación de los tejidos colectivos, ¿vale? Pero antes comentaros que el tejido colectivo eh, puede ser embrionario o maduro. Embrionario cuando está presente en el embrión y en el feto y maduro cuando está presente al nacer. Nosotros vamos a trabajar en la clasificación sobre el tejido colectivo maduro. Y, eh, bueno, pues... Lo que sí tenemos que eh, tener presente es que eh, nos vamos a encontrar con una amplia variedad de tejidos colectivos en nuestro organismo. Pues bueno, ¿Por qué se va a generar? ¿Por qué vamos a tener esta, eh, esta gran variedad, esta amplia variedad de tejidos? Bueno, pues simplemente porque se va a producir una serie de combinaciones entre las distintas células, ¿vale? las distintas fibras y la sustancia fundamental. Bueno, pues yo voy a rápidamente, lo que voy a hacer es eh, pues, agrupar tres, eh, toda esta variedad de tejidos conectivos en tres grupos. Entonces lo que tendré un tejido conectivo que voy a denominar no especializado, ¿vale? tendré otro que será el especializado y tendré otro grupo. Que será el tejido conectivo líquido. ¿Vale? Y aquí, fijaros he eh, dicho líquido. Bien, pues vamos a empezar entonces con el no especializado. ¿Vale? Y bueno, pues en eh, el no especializado, bueno, pues puedo diferenciar por un lado ¿no? un grupo de tejido conectivo que le voy a denominar denso. ¿Denso y denso por qué? Porque eh, voy a encontrarme fibras y células y las fibras ¿vale? van a estar agrupadas muy densamente, me van a tener esas células ahí pss, apretujadas, ¿vale? Eh, ¿Qué va a pasar? Que estas fibras que están ahí agrupadas las puedo encontrar ordenadas o bien formando pues, una maraña y, por lo tanto, puedo hablar de tejido colectivo denso regular, si está ordenado, o tejido colectivo denso irregular, si está desordenado. Bien, el tipo de fibras en este caso van a ser fibras de colágeno, el tipo de células, fibroblastos, ¿vale? ¿Qué función va a desempeñar un tejido conectivo denso regular? Bueno, pues va a soportar tracción en el eje longitudinal, ¿vale? Es el caso de los tendones. Y, pues... El tejido denso y regular, la función que va a desempeñar es proporcionar eh, resistencia a tensiones, pero en, distintos, en distintas direcciones. Y bueno, pues un ejemplo puede ser lo que es el periostio de los huesos. Dentro del tejido no especializado, bueno, pues también voy a encontrar otros tejidos en los cuales las fibras no van a estar dispuestas, vale, perdón, van a estar dispuestas sin tensión entre las células. ¿vale? Entonces, a ese tipo de tejidos. Le vamos a denominar nosotros tejido colectivo laxo. ¿vale? Y este tejido colectivo laxo, en función del tipo de fibras y células, ¿vale? yo lo voy a poder clasificar ¿vale? en tejido colectivo areolar, Reticular y también tejido adiposo. Perfecto. El tejido areolar, bueno, pues ese es un tipo de tejido que está ampliamente distribuido por nuestro organismo. ¿De acuerdo? Eh, ¿Tipo de fibras que nos vamos a poder encontrar en este tejido? Bueno, pues puede ser desde fibroblastos, fibras reticulares, fibras elásticas, ¿vale? Y células, pues las que hemos visto desde fibroblastos también, macrófagos, adipocitos, mastocitos, ¿vale? Bien, este tejido eh, areolar, eh, bueno, presenta una función ¿vale? que es la de dar resistencia, elasticidad y sostén. ¿vale? Eh, suele estar siempre asociado a materiales de cobertura. ¿de acuerdo? Y un ejemplo eh, de donde lo vamos a poder localizar va a ser tejido subcutáneo en la piel. Es el tejido subcutáneo de la piel. Eh, pasamos entonces a otro tipo de tejido laxo, que va a ser el reticular. ¿de y este eh, bueno, pues va a estar compuesto por fibras, pero solo del tipo reticular, ¿vale? Y también va a poseer células de tipo reticular. ¿Qué función va a desempeñar? Eh, bueno, como es reticular, eh, estas fibras todas van a estar entrecruzadas y entrelazadas, ¿vale? Formando unas mallas, unas redes. Estas mallas y estas redes lo que va a eh, permitir es que haya unión de las células del músculo liso, ¿vale? Y al mismo tiempo, eh, hacen de filtro, bueno, con lo cual le va a, eh, va a favorecer que se eliminen aquellas células que estén degeneradas. Eh, suele formar parte eh, de lo que es el estroma de órganos tipo hígado ¿vale? o tipo bazo Y ya por último, vamos a hablar de lo que es el tejido adiposo. Bueno, y este tejido adiposo está formado por pues, una única célula, ¿vale? Es un... Tiene forma... Eh, es formado por... Perdón, la célula, que son adipocitos, no, Y estos adipocitos, bueno, pues forman como una gota. ¿vale? Voy a dibujaroslo aquí. Tenemos... Esto sería como si fuese una gota y, eh, bueno, pues, eh, en el cual nos vamos a encontrar que tiene el núcleo y el citoplasma ¿vale? periféricamente. ¿Por qué? Porque el resto está compuesto, este, el resto de la gota está todo ocupado por triglicéridos. Bien, hemos visto lo que es el tejido colectivo no especializado. Pasamos entonces al tejido colectivo especializado, ¿vale? Y, eh, bueno, pues aquí podemos diferenciar dos tipos de tejidos que os van a sorprender. que por un lado será el cartilaginoso, ¿Vale? Y este tejido cartilaginoso, a su vez, podemos diferenciar, pues, eh, que es el tejido cartilaginoso hialino, tejido cartilaginoso, que es el cartílago, y tejido cartilaginoso, que será elástico. ¿Vale? otro tipo de tejido especializado será lo ponemos aquí el tejido óseo y dentro de este tejido óseo podemos hablar a ver, así perfecto de que de tejido óseo eh, esponjoso y también tejido óseo compacto bueno, tanto el tejido cartilaginoso como el tejido óseo lo vamos a estudiar ¿vale? más adelante. Por tanto, no lo vamos a tocar. Hay que saber bueno, pues esta clasificación, pero lo veremos en próximos vídeos. Y ya por último, ¿vale? vamos a tener lo que es el tejido conectivo líquido. ¿vale? Y este tejido conectivo líquido pues lo voy a poner aquí, me lo voy a llevar pues, aquí. Venga, aquí. ¿Vale? Este tejido conectivo líquido. Bueno, pues, eh, está compuesto, ¿por qué? Por la sangre y la linfa. ¿Vale? O sea, sorprendente, ¿de acuerdo? La sangre es un tejido colectivo. Pues nada más. Ahora, eh, lo que sí, eh, bueno, eh, ¿qué va a pasar? Que yo ya... Eh, Puedo coger estos tejidos colectivos, esa es su composición, esa es su clasificación, ¿vale? Puedo eh, coger los tejidos colectivos y los puedo combinar con los tejidos epiteriales que he visto en los vídeos anteriores. ¿Y qué voy a obtener como resultado? Pues membranas que van a estar, bueno, pues formando eh, parte de distintas estructuras del, del cuerpo humano. Entonces, lo que vamos a ver, en los próximos vídeos serán las membranas, ¿vale? Pues venga, nos vemos en los siguientes vídeos, chicos.